arriba a ver, eso significa que todo está subiendo y en y en el COVID en el seguimiento del COVID nada que suba es positivo nada que suba por ejemplo ahí ustedes pueden ver vamos a ver eh, se dan cuenta de que subió la cama COVID ocupada 46 las, las camas UCI ocupadas, 70%, para arriba, lo ven en rojo, y para arriba la flecha. Estamos en, en el lado derecho, la flecha del lado derecho. Y la, la ocupación de ventiladores, 55%, eso es a nivel nacional. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Eh, se ha culpado a la población de ser irresponsable. Se ha... Eh, eh, culpado a la población de estar en teteo, pero se olvidaron de algo muy importante, y es de advertirle a la población que en la República Dominicana ya están las variantes muy peligrosas, brasileña, la británica, la de la India ¿m? y la de Sudáfrica. Sí, aquí tenemos más de seis variantes. ¿Y cómo que la traen? No sé. Hay que preguntarle al, al Ministerio de Salud Pública cómo entraron y cuándo entraron. Por hace tiempo que se está hablando aquí de variantes. Pero un dato interesante, que la gente no le, da, no le da seguimiento porque esto no es morboso. Miren eso que yo le estoy presentando ahí. Eso son los datos de fallecidos en la provincia de Duarte, que otra vez voy a recalcar con eso. ¿En cuánto ¿Ustedes están? saben cuánto están? 226. Pero eso estaba aquí el año rato, pasado, no fue. pasamos de los 300 muertos. Positivo de acuerdo a la Dirección Provincial de Salud, eso no lo dice Yerjan, eso lo dice el Director Provincial de Salud, con pruebas. 226 muertos. ¿Están contando los muertos? No. ¿Hay una necesidad de, de, de ocultar los muertos? No. Pero lo, lo están haciendo. ¿Y quién lo reclama eso? ¿Quién lo denuncia? A la gente no le importa. Eso no se va a hacer tendencia en Twitter porque a la gente no le importa, hasta que no se le muera uno de ellos. Ahora cuando, cuando te llega a tu casa, ahí sí te duele. Y yo solo muestro para que ustedes vean, señores, que lamentablemente la política que se está implementando ahora, ojo, no estamos en campaña, ojo, ya no hay por qué culpar a las autoridades pasadas, porque tú dirás, bueno, pues las autoridades pasadas lo hacían. Ajá, entonces porque el otro se tiraba de un puente, tú te vas a tirar al puente. O sea, una, una, incluso una actitud, si se quiere, eh, irresponsable, Aquellos que utilizan eso, porque supone que estamos en un cambio, y tú en un cambio tú no puedes decir, bueno, yo lo hago porque el otro lo hacía. ¿Mm? Eh, trucutuce, dice un amigo mío por ahí, son aquellos que dicen, bueno, eso yo lo hago porque aquel lo hacía, no porque cuando fulano es tal, no porque... No, no, no, no, tenemos que ser responsables. Y si queremos una sociedad diferente tenemos que comenzar a, a romper con esos paradigmas, con esos estigmas que están lamentablemente... Arraizados en la cultura dominicana. ¿Qué resulta? El ministro de salud, que no se sabe si es el ministro, porque quien dirige realmente la política de salud de la República Dominicana es la vicepresidenta Raquel Peña. El ministro de salud, Daniel Enrique de Jesús, es un Tati ahí. Usted va a decir lo que nosotros lo digamos cuando nosotros lo digamos. Porque por eso le pusieron un gabinete de salud que está por encima del Ministerio de Salud. Ya qué disparate. Pero esa es la República Dominicana. ¿Qué resulta? Este fin de semana, 2.600 nuevos contagiados de coronavirus. Oiga esto, el fin de semana, 2.600 nuevos contagiados de coronavirus. La mayoría de ellos en el Gran Santo Domingo. Pero usted no escucha que el Ministerio de Salud Pública dice nada. El gobierno central no dice nada mientras se está saliendo de control la situación del COVID. Una sugerencia al gobierno, una sugerencia al gobierno, como le hice el otro día, y por cierto me hicieron caso. Vamos a tomar medidas drásticas y si tenemos que volver a cerrar el país, aunque duela, vamos a volver a cerrar el país. Y no me vengan con el chantaje aquel de que los países no se pueden cerrar porque una vez lo dije aquí y lo cerraron. La historia está ahí, la historia está ahí. Usted tiene que ver... ...lo que está pasando actualmente... ...y usted tiene que pronosticar... ...lo que pudiera darse en el futuro... ...usted quiere que se vea eso en el futuro... ...no, tú tienes que preverlo... ...y tomar medidas ahora... ...hay que tomar medidas drásticas... ...en la República Dominicana... ...usted dirá, bueno, es la gente la culpable... ...ajá, para eso está el Estado... ...para eso está el Estado... ...porque para eso la gente votó... ...para que existan personas... ...verdad, que tomen decisiones por ello... ¿Cuáles son las decisiones? Señores, vamos a prohibir. Una, una, una, una sugerencia. Prohíban el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares. Aquí en, en las en la Guasumas, me van a excusar los amigos de las Guasumas. Pero es la verdad. Incluso el propietario que es amigo mío. Pero es la verdad. Ahí hay un teteo encendido en las Guasumas. En una bomba ahí. Que donde la juventud va. Porque si nadie te dice, no vaya. Pues tú vas... Yo estoy de acuerdo, yo no voy porque yo te voy a recogido, pero cuando uno pasa por ahí, como que, como que algo te llama, ven para acá, ¿verdad? Como el famoso de California, como que ven para acá, para el de porque realmente la juventud quiere divertirse. Entonces, ¿está mal que ellos estén ahí? No, ¿sabe por qué? Porque nadie se lo prohíbe y establece la propia constitución. Que nadie se le puede, ¿verdad? Prohibir lo que la ley no prohíbe. A usted no se le puede decir, usted no puede hacer eso si la ley no lo prohíbe. O si no hay un decreto que lo prohíba. Y no prohíbe, aquí no hay un decreto que diga, no pueden juntarse. Aquí no hay un decreto que diga, no puede ir a beber al teteo. O sea, no te puede ir a, a, al teteo. No lo hay. Entonces, le vamos a reclamar a, a la sociedad. No, bien que la gente se junte. Ahora es el Estado el que tiene que decir, y hay que decirlo, como si fueran las autoridades pasadas que, que dijeron hasta aquí vamos a cerrar el país, porque no hay condición. Y ahora la tasa de positividad está más alta que en aquel momento, óiganlo bien, y tenemos el país abierto. Atención Luis Abinader, escuche este consejo. A partir de hoy, debería estar el presidente hablando, hoy debió ser el fin de semana, debió ser toque de queda en el país entero desde, desde, desde, desde el mediodía, el fin de semana para evitar el contagio y el trasiego pero lamentablemente estamos pensando más en la parte económica que en la parte salud yo mandé ahí un tuit de de la viceministra, ¿se acuerdan de la viceministra? que la ponían a decir todo lo malo eh, todo lo bueno lo decía la vicepresidenta oigan esto señores todo lo bueno lo decía la vicepresidenta y todo lo malo le tocaba decirlo a ella y renunció, lo tenemos el eh, Dibelice, míralo ahí y Belice Acosta, ella renunció. Dice ella, economía y sanidad. Eso fue ayer, eso fue el, el, el antes de ayer, el 29 de mayo. Miren lo que ella escribe. Economía y sanidad se fueron al bar un día. No se pusieron de acuerdo y perdimos todos. Eso es un mensaje subliminal lo que ella está mandando ahí. Y Belice Acosta era la viceministra. La viceministra de salud. ¿Cuál fue lo que se fueron al bar? Economía y sanidad, dice ella. Entonces, ella. Lo que está diciendo es aquí hay un desacuerdo entre la parte económica y la parte de salud. Aparentemente la parte económica tiene más, más, poder, más poder en la República Dominicana que la salud. Así que atención Luis Abinader, una decisión que tienes que tomar como sugerencia prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos y privados también. A la, la gente que quiera que se vaya para su casa y ahí es un problema, pero en los lugares públicos por ejemplo, en la bomba en la discoteca, prohíbelo porque se te va a salir la vaina de control y si tiene que volver a cerrar el país, pero claro vaina de control. La, claro, se le puede salir esta vaina de control y entonces después es un problema, Imagínate, en la capital hay gente que se está muriendo en, las, la en las emergencias esperando una cama me dicen que hay, hay seis ambulancias cuyos servicios están paralizados porque están usando la camilla para que se le dé asistencia a algunos que están siendo ventilados. Mira, en el Gran Santo Domingo está todo reventado de gente contagiada y gente muriéndose. Entonces, incluso fila para recibir los cadáveres. Oye, cómo está la mañana ya. Lo no pasa es que eso no se dice, porque lamentablemente la mayoría de comunicadores fuertes claro. están guisando en este gobierno. Están guisando, hay que decirlo. Entonces, mi consejo, Luis Abinader prohíbe el Uy, consumo de bebidas con alcohólicas en los lugares públicos. Para que tú, para que puedas controlar un poquitico el teteo. ¿Verdad? Pero es una decisión de Estado, no de un grupo de gente porque es la gente que le importa. Sí, si tú no se lo prohíbe, lo van a hacer. Y por último, si tienes que cerrar el país, hazlo. Deja de querer estar siendo popular. Lamentablemente, a veces hay que tomar, para, para proteger la sociedad, a veces hay que tomar decisiones que no le gustan a la sociedad, pero luego se te va a agradecer. Aquí se controló el país en un momento fuerte, señores. Aquí nunca se ha cerrado el país. Aquí la gente no sabía lo que era un toque de queda y se cerró y se logró controlar. Pero estaba Sánchez Cárdenas, que era el, un superhombre, y se tiraba a todas las provincias. Cada vez que había un rebrote, ahí estaba, ahí estaba eh, eh, Sánchez Cárdenas, fajado con un equipo grandísimo, cosa que no se está haciendo ahora. De manera que un llamado al presidente. y sugerencia, prohíban el consumo de bebidas alcohólicas, que es donde la gente se está juntando, en los lugares públicos. Y si tienen que cerrar el país, ciérrenlo para que no se le salga de control. Sí, bien, ¿sí? bien. Gracias, eh, Yerjan antigua. Bueno, hay grandes preocupaciones de una parte de la población y hay grandes despreocupaciones de otra gran parte de la población. Y así es que estamos. Vamos a ver, señores, los WhatsApp, a ver qué dicen nuestros amigos qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante, Carolina. Ay, Dios mío.